muy bien el este día de hoy vamos a hablar sobre de un tema que ahora decidiste creo que estoy quedando un poquito loco tal y como lo vieron en el título vamos a hablar sobre música por porque por también se me ocurrió la idea que ahora quiero hacer aquí Yo dije, ¿por qué no? no, que no ya través está una música mejor. No pero ustedes voten hacia abajo si la quieren ver, pero, y la tenido, si la quieren ver. Es un poco chistosa. Yo mismo, yo mismo la voy a editar. Yo mismo le voy a hacer los instrumentos como yo quiera. Porque no soy músico ni compositor ni nada de eso. Así que... ¡vamos! Se me ocurrió hace días Estaba en la mañana Haciendo tareas Para ir a la escuela cuando De pronto eh, eh. Ay, ustedes ya saben Inventar Empecé a componer música Y empecé a decir No, no <risa> Claramente que no Les voy a dar la letra Ustedes la van a saber, ya les dije un poquito no sé si ustedes la quieren ver, así que dejen su like si la quieren ver ya, Oh no. Es que este tema me tiene como... Porque yo ahorita ya, ya grabé la música, grabé la música, la voy a lanzar, le la... voy a poner auto-tune, porque tiene que lucir la voz. Originales, Entonces yo le voy a poner autor. ¡Tum! Y bueno, también se me ocurrió no hacerle video, muy, video muy oficial porque no sé cómo se graban los videos oficiales. Hasta ya sé editar como artista. Hoy también estuve viendo algunos tutoriales de editar como artista. Entonces, yo voy a editar como artista, pero hasta que compré una porque grabo con mi celular. También me podrán grabar con mi celular un video musical. Pero no a quedar tan perfecto. O a saber. Así que lo voy a intentar. Y si sale. Y si funciona. Se queda. Pero si no. No. La foto. Y bueno amigos. Entonces no sé si vaya a quedar como video musical. O como así normal. Una foto mía. O como quieran. Entonces no sé, ojalá que esa música tenga apoyo. Y bueno, no es de reggaetón ni de trap, no sé cómo se llama eso. No sé, a mí se me ocurre, no sé cómo. Es como chistosa, yo diría que es música chistosa. Pero bueno, vamos a ver qué queda y espero que a ustedes les guste mucho este nuevo comienzo. Y los quiero mucho y bueno, la con muchas ganas.